Hola Leo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este canal de Biosabiduría, emocionada porque estés aquí el día de hoy. Gracias, gracias por compartir parte de tu tiempo con nosotros. Y bueno, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y sobre todo, sobre todo en este momento, abrir tu corazón, tu mente, tu vida, para recibir las palabras de estos maravillosos arcángeles. Tienes al Arcángel Gabriel en este momento contigo, Leo, y me encanta estar aquí contigo para compartirte esta guía. Vamos a ver, primero, Leo, quiero darte las gracias por estar aquí. Segundo, te voy a pasar por acá. Segundo, esta guía, este video va completo, va con todo, porque tienes en este video eh, la vibración general del mes de noviembre. tienes también tienes eh, vibración general sobre el dinero y sobre el amor. Todo junto en este video combo. ¿Por qué me voy de entrenamiento este mes de noviembre? Entrenamiento espiritual para poder tener, eh, para poder abrir más la sabiduría que tenemos ya como seres humanos para compartirla contigo y por qué no entregarte todo lo que... Los ángeles, los arcángeles quieren contigo para que puedas evolucionar en tu vida Así que nos vamos a ver, Leo, hasta diciembre nuevamente Así que ponte abusado, activa la campanita para que sepas cuando ya regresamos Te amo con todo mi corazón, Leo Recuerda ver tu solar ascendente y lunar signos para que complementes toda esta guía, ¿vale? En tu presente empiezas con atrapado en el barro de cabeza Es un muy buen momento de noviembre, Leo, para que antes de tomar cualquier decisión eh, medites si es realmente lo que quieres Ahorita te lo vamos a clarificar más Tienes también el palacio dorado de cabeza y tienes el rescate En tus resistencias tienes la unión Déjame te lo muestro Déjame ver si se ven bien, ahí está Tal vez no se vean completas todas, sin embargo te las voy a ir mostrando una por una ¿vale? Tienes en resistencias la unión Maravillosa carta, también tienes eh, el mago de la conciencia Y cierras estas resistencias con la intención de cabeza A ver, vamos con esta primera parte Leo, noviembre es el mes buenón para que puedas empezar a hacer esta autoevaluación de ti mismo, de ti misma, sobre lo que has experimentado 2019, lo que va de este periodo, sobre lo que te gustaría mejorar y aquello que hay que soltar. Este mes en, en, en energía escorpio y sobre todo en estos momentos la energía para todo el mundo está... Está como para tomarte un chocolatito caliente, sentado en un sillón súper cómodo y haciendo esta introspección contigo mismo, contigo misma, sobre quién realmente estás siendo, ¿ok? Esto te va a llevar a, por un lado, sentirte un poquito estancado, estancada, no pasa nada. Es un momento en el que tus arcángeles en el, eh, están como preparándote para lo bueno preparándote para las emociones para las nuevas experiencias, para la aventura de la vida es importante que por ahora, en noviembre, antes de tomar cualquier decisión importante medites realmente cuál es el verdadero deseo de tu alma, cuál es tu bien mayor, ¿okay? tu principal objetivo siempre enfócate en el objetivo más alto, más alto en amor, es decir si vas a cambiar, se me ocurre. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita vamos a hablar del dinero. Bueno, más adelante. Sin embargo, te lo voy a poner así. Si estás teniendo la oportunidad de cambiar de empleo, revisa si ese empleo realmente te llena, te, te, te lleva como a decir, aquí sí voy a explotar, voy a sacar mi, poder, mi potencial. O... Ese empleo solamente me está dando más dinero, pero me va a representar mayor esfuerzo físico y mental. Nada más aguas, revisa cuál te llena más, ¿ok? El principal mm, objetivo o el objetivo mayor siempre requiere ser el que te da paz, el que te realmente te va a generar paz, te va a permitir ser tú, te va a permitir expresarte, experimentarte, ¿ok? Eso en general en tu vida. Esta tirada, estas primeras tres cartas, son la tirada general de tu vida. Ahora, revisa bien qué es lo que estás pensando de ti mismo, de ti misma, porque tienes el palacio dorado de cabeza. Cuando la carta no, normalmente aparece en esta posición, nos habla de la abundancia que es reconocida en la persona, sin embargo tú hoy la tienes en esta posición de cabeza. Pareciera que estás dudando de todo aquello que ya tienes, que ya lograste eh, generarte eh, En relaciones, en familias, en, en dinero, en posesiones, ¿ok? Pareciera como si sintieras que no mereces recibir la verdadera abundancia Y en este momento te dicen que es un, un, un buen mes Para que hagas como este inventario, ¿no? Como de, ah, bueno, a ver... Pues vamos a ver qué sí tengo, en lugar de lo que creo que no tengo. Tengo a lo mejor una casa, tengo a lo mejor comida, tengo, ¿no? Como enfocándote en la parte material. En la parte espiritual, pues tengo la oportunidad de estar vivo, de estar viva, de respirar, de ver, de escuchar. Eh, posiblemente si hay alguna afección o una enfermedad en tu vida física, eh... Pareciera que me podrías decir, oye, pero pues espérate, yo estoy con esta, este padecimiento, ¿cómo me dices que agradezca? ¿Qué crees que hasta eso puedes agradecerlo? Porque eso te está mostrando la forma en la que la vida sí se puede vivir. Te está mostrando que cada día tienes esta oportunidad de vida, esta oportunidad de disfrutar el momento a momento. Así que haz... Has estado como en esta, en esta sensación, ¿no? Como de carencia. Sin embargo, eh, con esta carta te invitan a hacer como este inventario. Ahora, puede ser también que en el momento menos esperado requieras sí tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque tienes la carta del rescate de cabeza. Quiero que la veas derechita solamente para que observes la imagen tan hermosa que es esta carta. Hay una persona en una cueva, hay agua, hay la posibilidad, ¿no? Como de observar más allá, de viajar, de salir. Pareciera que esta mujer está esperando el rescate de este gran caballero guapo y apuesto. Sin embargo, esta carta lo que nos dice es, a ver, Leo, o a ver... Cuando está derechita es porque estás conectando con ese potencial que tienes y estás listo para salir a la luz. Tú la tienes boca abajo. Pareciera que te estás ocultando, Leo. ¿De qué te ocultas? ¿Por qué te ocultas y para qué te ocultas? ¿Cuáles son tus ganancias al ocultarte? Porque cuando cada decisión que tomas, Leo, en la vida, siempre lleva eh, detrás... Algún beneficio oculto ¿Ok? Y así es con los seres humanos Sin embargo, al tú esconderte en la vida ¿qué es? ¿Cuál es tu beneficio? Si hoy no puedes ver un beneficio Entonces no te ocultes ¿Ok? Y no es que esté bien o esté mal Ocultarse, solamente que tienes Un potencial porque eres un león Porque tienes esta fuerza del Del líder, del, del maestro Y ahorita te voy a hablar de eso que si tú la ocultas, lo único que va a pasar es que te estanques, ¿ok? Entonces, es un, en, en tu vibración general durante el mes, que es de retro, eh, introspección, de hablar contigo mismo, entonces ya, hazte caso, ¿sale? Fuera sentimiento de víctima, fuera sentimiento de, de quererte vengar de la gente, eso no te va a dar beneficios, sino por el contrario, sentirás tú mismo que te estancas más y más y más. Saca ya la basura de tu vida y entonces empieza a recibir todavía más abundancia, ¿ok? Ahora, ¿por qué te dicen esto? Porque te estás resistiendo también, pareciera, que te estás resistiendo a trabajar en equipo. Y la unión en resistencias nos habla de que tienes dudas acerca de quién eres, por un lado. Por otro lado, tienes dudas acerca de la existencia de un poder arriba de ti, que puede generar y que puede estar acompañándote todos los días de tu vida, momento a momento. Sin embargo, hay estas dudas, y está bien dudar. Sin embargo, estas dudas te han mantenido como, como en el sí avanzo, pero mejor no avanzo. Si sí avanzo, pero mejor no avanzo. Entonces estás en, este, en esta confusión. Es importante que quites esa idea. Si hay algo en lo que tú crees, confíes en eso, ok, es muy importante que te escuches, esta unión de la que te hablan es unión con tu alma, unión con tu esencia, unión con ese poder o cosa en lo que tú creas, y le digo cosa porque cada persona le pone un nombre diferente, sin embargo es un poder superior que siempre está ahí acompañándonos, y qué bueno, te entrega esta sabiduría para que la aproveches. El mago de la conciencia, tienes también esta, estas ganas de ser tú. Estas ganas como, mira, puedes ver a este señor pensando, pero está con certeza, con serenidad, con conciencia, con paz, con tranquilidad, solo observando, solo sintiendo. Y a veces, Leo, ante el mundo tan ajetreado en el que te mueves, de repente tienes esta necesidad de sentirte así. Como de salirte un poquito de este barullo, de este ruido, sentarte, tomarte un chocolatito caliente, un cafecito rico. Es momento de hacerlo, no te resistas más a esos placeres que te pide tu misma vida, tu misma alma, a vivirte. De esa manera te va a llegar todavía más sabiduría, todavía más información para que puedas empezar a mover este equilibrio, ¿ok? Te acompaña la intención como una resistencia y es justamente amarrado a esto. Tienes la intención tan grande de realmente ser tú, de mostrarte al mundo como realmente eres, pero de repente el deber ser, eh, esa creencia de, híjole, es que si soy yo... Gente se va a ir, los que amo no van a estar. Y déjame decirte, Leo, que en la vida todo se mueve. En la vida no solamente la pareja o la familia son tus, son tus eh, fuertes. Hay amigos, hay, hay familia afuera también. Todos somos parte de un todo, todos somos familia. Si lo comprendiéramos de esa forma, créeme que te sentirías más libre de ser tú. Velo desde ese punto de vista ¿Qué puede pasar en la vida? Todos tenemos dos opciones Esas opciones pueden ser un sí o un no Vete por el sí El no No a todos les encanta Y no sé, pero creo que Leo Tú eres una energía a la que no le encanta Tanto el, el recibir el no Así que Vete por el sí Siempre en la vida Vamos a ver cómo andas en el dinero. Muy bien, a ver. Ante esta sensación y esta necesidad ya de tu alma de ser auténtico, ser tú y, y mostrar esa, ese potencial que un Leo tiene, esa fuerza que tiene como de liderazgo, de creación, de, de, de compartir con los demás... Es importante también que en el dinero, antes de generar, en, estos, en este mes de noviembre, antes de generar una nueva inversión, un gasto o compre, empezar a gastarte tu aguinaldo con los regalos, medites. ¿Realmente vale la pena hacer este gasto o esta inversión? Si vale la pena, revisa cuál va a ser el beneficio a largo plazo. Es como te invitan en este mes de, de la evaluación para llegar al equilibrio, te invitan a revisar esta parte de las finanzas, Leo. De repente, eh, pareciera que eres un poco derrochador, sobre todo porque, mira, empiezas como con esta parte de hay dinero... ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo gasto? ¿no? ¿Cómo, si eres de, de, de energía derrochadora, ¿cómo lo gasto? ¿Cómo, ¿Qué compro? ¿A quién le compro? ¿Regalos? Eh, ¿Muebles? ¿Televisiones? ¿Artículos? ¿Sale? Y entonces eso se empieza a convertir en un gasto que no te va a dar un beneficio a largo plazo. En este momento te invitan a hacer esa evaluación también en la parte económica. Si hay dinero, si estás recibiendo un ingreso, antes... De dejarlo ir, ¿no? Como de mal emplearlo Haz esta evaluación ¿Es inversión o es gasto? La diferencia es Una inversión te va a dar un beneficio a largo plazo Puede ser una nueva fuente de ingresos Un gasto es algo que no ocupas Es algo que no puedes utilizar para otro, otro tipo de beneficio Es como un placer momentáneo entonces revisa bien, ok, antes de tomar decisiones económicas ¿Por qué? Porque vienen, van a, van a estarte llegando ideas como de emprendimiento Como de... Como cosas diferentes A lo que vienes acostumbrado, acostumbrada A estar llevando a cabo para tener dinero Y eso va a requerir que inviertas, ok ¿Y cómo vas a invertir si ya te lo gastaste? Entonces, esa evaluación es importante. También te invitan, en esta parte del dinero, a soltar lastres, a soltar creencias limitantes acerca del dinero, a revisar cómo es tu relación, ¿ok? Y cómo puedes identificarlo. Revisa, ante esta evaluación que vas a hacer, te darás cuenta. Si hay dinero en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de ahorros, y eso te permite hacer una nueva inversión objetiva Más bien, tienes buena relación con el dinero Si por otro lado hay deudas, hay gastos eh, Estás en un empleo donde no te gusta O el negocio pareciera que se está yendo a la quiebra Ahí hay una raíz de pensamiento de miedo y escasez ¿Ok? Revisa bien qué es lo que estás pensando acerca del dinero ¿Qué aprendiste sobre el dinero? qué te está y no funcionando acerca de esta parte financiera. Ya que lo identifiques, es momento de desecharlo. Te va a servir mucho empezar a tomar clases o algunos cursos o, o a acercarte a un mentor financiero para que te pueda dar estas eh, cartas como este abanico de posibilidades para nuevas inversiones. ¿Ok, Leo? Vamos a ver cómo estás en la parte del dinero. de Perdón, del amor. Ese amor que nos encanta dar a los Leo desmedido, amoroso, apapachador. Bien, momentos de alegría, inicias con momentos de alegría de cabeza. Leo, este mes es un mes maravillosísimo para que Saques ese amor que traes guardado durante todo 2019. Esos momentos de alegría que pudiste haber vivido y experimentado a lo largo de este año así en pedacitos chiquitos. Es momento de que los hagas pedazotes. Grandísimos. ¿Por qué? Porque eres apapachador, Leo, porque eres entregado, entregada. Eh, porque te encanta te encanta sentir que estás estrujado entre los brazos de alguien. Y no solamente me refiero al tema de la pareja, sino si tienes familia, es momento como, como de acercarte a, el, a ellos, ok, como de escuchar, como de apapachar, porque de esa manera también tú practicas el amor, practicas la entrega, el compartir. Pareciera que las, de, las emociones... Y las relaciones en este mes se van a hacer un poquito densas, van a vivir momentos como de intensidad, ¿no? Como me siento un poco frustrado, enojado, no sé cómo moverme, no sé cómo actuar, no sé cómo decirle que lo amo, la amo. Calma, entrégate. Esta carta de la montaña representa justamente aquellos miedos acerca de cómo mostrarme ante el mundo en la parte emocional. Y aunque tú por dentro quieres mostrar ese amor, de repente hay pensamientos limitantes que pudieran haberte lastimado en algún momento del pasado que te detienen. Y en este momento te dicen tus arcángeles, eso solamente estuvo en un momento y te llevó a aprender. Te llevó a remembrar quién eres Hoy ya no está De ti depende que esta montaña se mueva para que puedas entrar a la luz ¿Ok? Eso ya no está A lo mejor se vienen recuerdos A lo mejor se viene el sentimiento, el resentimiento ¿Ok? Un resentimiento quiere decir volver a sentir Entonces puede ser que vuelvas a sentir aquello que experimentaste Sin embargo hoy te dicen ya no está Entréganoslo, nosotros nos lo vamos a llevar para convertirlo en luz Tú solamente disfruta los momentos que se te presentan en la vida Al hacer esto vas a sentir que cabalgas sobre las olas, que eres libre, que fluyes, que te entregas La gente va a decir, ay amo a este Leo, me encanta Y te van a mua, mua, mua, mua, abrazar y apapachar con todo su amor ¿Por qué? Porque estás liberándote Clave aquí en amor, libérate, libera aquello que ya no está aquí hoy en ti, ¿vale? Vamos a ver cuál es el mensaje final que te quieren dar tus ángeles, tus arcángeles, Jesús, Dios. O sea, toda la corte celestial, Leo, está aquí en estos momentos para entregarte con amor total este mensaje final. Tienes la congelación de cabeza y en este momento te dicen, mi Leo amado, este mes es un muy buen momento para abrirle las puertas al amor incondicional, al amor genuino en todos los aspectos de tu vida. Pídenos ayuda para que a través de nosotros puedas identificar esas áreas que te pedimos sanar para que tu evolución avance, para que tu alma se exprese. Este mes es un muy buen momento, Leo, para sanar relaci aquellas relaciones en las que sentiste o sientes que pudiste haber generado alguna herida en otras personas. Sanar una relación no significa que, por ejemplo, si es con un ex o una ex, regreses con él o ella. Significa que te liberes de aquel sentimiento que se alberga en ti, que posiblemente sea de culpa, de resentimiento, de dolor. También te dicen, no significa que tengas que ir a buscarlos, a buscarlas significa que de manera interna te disculpes, te perdones a ti mismo, a ti misma, y en ese perdón genuino, en esa intención de liberar, de sentirte libre, liberes a las personas y las situaciones que se, presaron, se presentaron a lo largo de tu vida, es momento ya de liberar, de abrir el espacio para lo nuevo, para el amor, para la abundancia. Leo, muchas felicidades, te doy las gracias por estar aquí, Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Te amo con todo mi amor, apapachador. Gracias. Nos vemos en diciembre. Me emociona. Si tú quieres una guía general, una guía para tu alma personalizada, te voy a dejar aquí abajo en comentarios la información. Eh, tengo pocos cupos para diciembre. Prepárate, prepárate, anímate, inscríbete. Por ahora solamente los tenemos para México. Eh, ya estamos trabajando para que todo el mundo se pueda inscribir, se pueda registrar a estas lecturas personales. Gracias por estar aquí. Nos vemos en diciembre, anótate si quieres una guía general, si quieres, perdón, tu guía personalizada. Eh, hay lugares aún para diciembre, prepárate para cerrar el año con todo tu amor, con toda tu disposición, inscríbete, te dejo los datos aquí abajo. Nos vemos prontito, prontito, prontito. Te amo, Leo.